Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de dinosaurios. Nos vemos en la segunda parte. A mi mujer, Cynthia, y a mi hijo, pequeño, Damián, les gustan mucho los dinosaurios. De hecho, nuestra casa está llena de dinosaurios, de todos los tamaños, en todas las posiciones y con todos los nombres que haya. Damián, él normalmente saca entre 10 y 20 dinosaurios de su dormitorio cada día y los deja en el salón y luego por la noche. Al acostarnos yo tengo que recoger todos los dinosaurios y devolverlos al dormitorio y así estamos en un bucle de sacar y devolver, sacar y devolver. Yo conozco personalmente todos los dinosaurios que tiene. A mí no me gustan en particular, no me interesan, pero a mi hijo y a mi mujer y creo que sí es, es la culpa de ella, eh, a los dos les encantan, pues este jueves, este jueves que viene, eh, sale, bueno, esta semana, sale la nueva película de Jurassic Park, vale el parque jurásico, eh, se dice aquí, y vamos todos al cine a ver que lo que dicen que es la última, la última película del Parque Jurásico. Cintia tiene muchísima ilusión. También mi hijo. Eh, Sebastián, él no habla mucho de dinosaurios, no le interesan, no le interesan. Eh, pero a, a Damián y a Cintia... Uh, uh, uh, uh. También vamos a ir con los suegros, con, vamos a ir con Mercedes, porque a, a Mercedes le gusta también eh, eh, ver pelis así y a veces ella llora, dice, llora por lo bonito que, que, que es todo. A José, mi suegro, yo no creo. No, nunca jamás conmigo ha hablado de dinosaurios. Pero no, y no sé si, si van eh, Elena y Lorenzo, posiblemente. Entonces, vamos a tener una celebración de dinosaurios. Y bien, mira, me gustan las pelis, ¿eh? son bonitas, son bonitas, pero no me, no me inspiran. Eh, pero bueno, luego os cuento todo sobre la peli... No pero no, sin spoilers, ¿eh? Sin spoilers eh, sobre, sobre el viaje, ¿no? Vamos a ir mmm, al parque Corredor porque hay un, un cine allí de, de 50 salas, creo, algo así y vamos a ver todo eh, Otra cosa de los cines eh, yo no como palomitas tampoco bebo Coca-Cola ni Sprite entonces yo estoy allí a veces llevo mi, mis propias galletas y yo con un agua y mis galletas. Está prohibido entrar con comida, pero bueno, soy rebelde, no me importa. Yo entro con mi, mis galletas aquí en mi, en mi bolso y ya, a tomar por culo. Vale, entonces chicos, luego os cuento todo. Hasta luego, adiós.